Buenas chicos, vamos a estudiar eh, las estructuras musculares que están relacionadas con el miembro superior. Acuerdo, con lo cual esto nos va, esto implica que tendremos que saber cuáles son las inserciones y cuáles son las acciones de estos músculos. ¿Cómo he organizado el contenido? Bueno, pues eh, viendo qué estructuras mueven eh, los músculos. Entonces voy a dividir eh, el estudio en secciones de 4 a 6 músculos, viendo cuáles son las inserciones y cuáles son las acciones de estos músculos. En total creo que serán aproximadamente unos 24 músculos. Esto en principio puede parecernos una locura, ¿de acuerdo? Eh, para poder recordar todo esto. Pero eh, hay una ventaja y es que ya tenemos identificados los huesos, así como distintas partes de los huesos. Lo que sí es importante que... Eh, Tengamos una visión mental y espacial de la situación de, de los músculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto que nos va a permitir? Pues, eh, adivinar y situar cuáles van a ser las inserciones musculares. Bien, pues, eh, lo primero que, los primeros cuatro músculos que vamos a estudiar son los músculos eh, que van a movernos la escápula. Acuerdo? Los músculos de la franja escapular, que son el pectoral menor, el serrato anterior, trapecio y romboides. Vamos a empezar por el primer músculo. ¿vale? Bueno, algo que se me ha olvidado comentaros bueno, es que eh, bueno, voy a utilizar esta página, el Get Body Smart, para poder eh, explicar los, los músculos. Esta página es un poco compleja en un principio, utilizarla, está en inglés y nos permite diseccionar eh, el músculo. ¿Vale? Que nos interesa. Yo puedo ir, eh, en este caso, puedo, estamos trabajando en el pectoral menor, ¿de acuerdo? Y puedo ir identificando nuestro músculo, puedo ir diseccionando, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, me voy a quedar con nuestro músculo, el que nos interesa. En este caso, el serrato menor, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, nos va a permitir vale ver cuál es el movimiento de acuerdo que realiza este músculo. Bueno, pues como hemos visto, bueno, vemos otra vez, empezamos con el pectoral menor. El pectoral menor está situado debajo del pectoral mayor, ¿vale? Aquí tenemos el pectoral mayor, entonces lo vamos a retirar, retiramos el pectoral mayor, ¿de acuerdo? Y ya lo no tenemos aquí el pectoral menor, pectoral, el pectoral menor, que se trata de un músculo que es delgado, aplanado, triangular, ¿vale?, que está situado debajo del pectoral mayor. Bien, vamos entonces a pasar a ver cuáles son sus inserciones, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, hay una primera inserción que, como veis, ¿vale? se, la vamos a encontrar en las costillas, en la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿de acuerdo? Parte de ahí, esa es una inserción, y la siguiente inserción será en la escápula. ¿En qué parte de la escápula se nos va a, eh, se va a insertar? Bueno, pues en la apófisis eh, coracoides, ¿de acuerdo? Más lo viene aquí a escápula, el proceso coracoides, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué acciones va a realizar? Pues simplemente tenemos que pensar en ver qué es lo que hace este músculo, ¿de acuerdo? Parte de la tercera, cuarta, quinta costillas se une al proceso coracoides, ¿de acuerdo? Entonces, si yo contraigo este músculo, lo que me va a hacer es este movimiento, bueno, es un descenso y rotación anterior de la escápula. Del hombro, perdón. Perfecto. Ya lo tenemos ahí. Bien, con toda esta información nos vamos entonces aquí y vamos a empezar a escribir. ¿Vale? ¿cuál es la inserción primaria? ¿Qué no, no la inserción primaria, sino la primera inserción del pectoral que hemos dicho. Bueno, pues en el proceso... Coracoides, ¿vale? Proceso, coracoides. Coracoides, bien. ¿Y dónde se nos va a... a ver si me deja aquí... ¿Dónde se nos va a insertar la segunda inserción? La segunda inserción, habíamos visto que iban a ser en las costillas, ¿vale? ¿Qué costillas son? De la tercera, ¿vale?, a la quinta. Bien. Y lo que nos va a realizar va a ser una rotación de la escápula hacia adelante y descendiendo. Ponemos aquí rotación de la escápula. Y eh, hay un movimiento hacia adelante y descenso del hombro. Perfecto. Bien. Pasamos entonces a ver ahora el serrato anterior. Vamos a ver. Tenemos aquí el serrato anterior. A ver si nos deja. Bien. Empezamos a... El serrato anterior lo tenemos localizado aquí. A ver, va, ocupa todo lo que es el arco costal de anterior a posterior entonces vamos a empezar a diseccionar y nos vamos a quedar con este músculo. Sacamos, diseccionamos. Y si os fijáis, aquí tenemos. Una vez que hemos diseccionado todos los músculos, nos vamos a quedar con el serrato anterior. ¿Vale? El serrato anterior que se sitúa, fijaros aquí, en la cara lateral superior del tórax. ¿De acuerdo? Va a presentar nueve digitalizaciones, fijaros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿De acuerdo? Que estarán eh, superpuestas sobre las costillas. ¿Vale? Y, eh, se, bueno, ese el el se anterior irá de anterior hacia posterior y se va a eh, insertar en... En lo que es el borde medial de la escápula, ¿de acuerdo? ¿Qué acciones nos va a permitir? Bueno, eh, las acciones que nos va a permitir va a ser la abducción, ¿vale? Y la rotación hacia arriba de la escápula también. Pero bueno, lo más, realmente, eh, la función principal del serrato anterior no es otra que la de... Fijar la escápula al tórax. Con lo cual las vamos para aquí y ponemos serrato anterior. el serrato anterior, en la escápula, donde se, se nos va a fijar? Bueno, pues se nos va a fijar en la cara. ¿Dónde eh, tenía yo aquí anotado esto? Serrato anterior, donde lo tengo yo aquí? Déjame ver. Serrato anterior. En, la, eh, en el borde medial de la escápula. Ponemos aquí, borde medial de la escápula. Borde... de la escápula. Bien. ¿Cuál será su inserción, la segunda inserción? Pues serán las costillas, las nueve eh, costillas superiores. Las nueve en Las costillas, ¿vale? Las primeras costillas superiores, ¿vale? Primeras nueve costillas. Y lo importante, ¿qué es lo que nos va, la función que va a desempeñar? La función que nos va a desempeñar, que es la más importante, va a ser fijar la escápula, Fija la escápula al tórax. Siguiente músculo de la franja escapular que vamos a ver va a ser el trapecio, ¿de acuerdo? Este trapecio es un músculo que si nos fijamos se sitúa en la parte posterior del cuello y del tronco, ¿de acuerdo? Posee tres porciones. Tenemos una porción que va a ser la ascendente, una porción transversa y otra que es la descendente. Vamos a ir diseccionándolo. ¿De acuerdo? Vamos a ir diseccionando este músculo, para que lo veáis. Vamos sacando, ¿vale? Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Este es el trapecio. Tiene una porción ascendente, una porción des, eh, transversa y una porción descendente, ¿de acuerdo? Estas porciones se determinan eh, por... el. Eh, por la disposición que tienen sus fibras, ¿de acuerdo? Las inserciones, vamos a ver, las inserciones que, vamos, que, que presenta va a ser sobre la espina de la escápula. ¿vale? Estas son las inserciones que nos vamos a encontrar. ¿vale? La inserción va a ser sobre la espina de la escápula, ¿vale? cogerá la, la espina de la escápula, acrobium, ¿vale? y parte, y parte, eh, de la clavícula, parte anterior de la clavícula, ¿de acuerdo? Pero va a cogernos todo lo que es la espina, acromium y eh, las inserciones que tendremos será eh, cogerá lo que es el, una de las inserciones será la nuca, ¿vale? Y la protuberancia del occipital, que lo tenemos ahí, ¿vale? Y luego también tendremos eh, las vértebras, se va a insertar en las apófisis espinosas, ¿vale? de C7 a T12. ¿Los movimientos que puede hacer? Bueno, pues los movimientos que tenemos, las fibras superiores, lo que, es la, lo que son las, las fibras ascendentes, lo que me va a producir va a ser una elevación, ¿de acuerdo? Una elevación de la escápula. Si yo me voy a las fibras transversas, lo que me va a favorecer será la aducción, ¿vale? Y las fibras descendentes, lo que me van a hacer va a ser depresión y rotación también. Puede permitirnos una rotación, ¿vale? Hacia de la escápula. Entonces, resumiendo, el trapecio, el trapecio, ¿dónde lo vamos a...? El trapecio lo tenemos aquí. ¿Cuál es su inserción en la escápula? Bueno, pues su inserción en la escápula será la espina. Ponemos aquí. Son espina y acromion de la escápula, ¿vale? Acromión de la escápula. ¿Dónde se nos va a insertar? También, bueno, pues hemos visto que va a ser en la nuca. Y aquí vamos a poner la protuberancia del hueso occipital. Vale. Así como en las vértebras. Vale. En las apófisis espinosas, ¿de cuál? De C7 a T12. Es donde está la misélicos. ¿Su función? Pues las funciones que nos van a presentar son varias funciones, ponemos varias. Y nos pueden poner, son de ascenso, de abducción y también de descenso de la escápula, descenso y rotación de la escápula, ¿vale? Son todos los movimientos que nos van a permitir. Por último, tenemos el romboides. El romboides, pasamos a el romboides. El romboides tenemos dos músculos que puede ser romboides mayor o romboides menor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el romboides mayor y aquí en este caso nos vamos a encontrar con que con el romboides menor. El romboides menor, ¿de me acuerdo? Que está aquí, es este de aquí, es superior, lo encontramos superior aquí en esta imagen, ya lo tenemos, es, eh, se encuentra superior al romboides eh, mayor. Si queremos saber cuáles son las inserciones tanto del uno como del otro, vale, nos vamos siempre al borde medial de la escápula, de acuerdo. Mientras que eh, la otra inserción nos vamos a notar siempre en las vértebras, en las apófisis espinosas de las vértebras. Bien, entonces podemos venirnos para aquí y empezar a cubrir este cuadro. Rombo mayor y menor. ¿Dónde se van? A insertar, pues la primera inserción que nos vamos a encontrar va a ser siempre donde en el borde medial, borde medial de la escápula. La siguiente inserción va a ser en las vértebras. Ponemos aquí vértebras. En las vértebras, vale. eh, Y ahora, en función de si es mayor o menor, o si es el romboide es mayor o menor, pues será de T2 a T5, ¿vale? Y en el caso de que sea el romboide es menor, será de C3 a T1. ¿Qué funciones nos van a permitir realizar? Abducción, ¿de acuerdo? Bien, pues con eh, este cuadro ya tenemos eh, un primer lugar, hecho el estudio de los músculos que van a afectarnos a lo que es la franja escápula y el movimiento de la escápula. Venga, nos vemos en clase y seguimos con la siguiente sección, los siguientes músculos que tenemos que estudiar. Hasta luego.